reciclandantes eh, es una asociación donde deciclamos un grupo de señoras que caminamos a diario por eso es que nos, que nos nombramos deciclandantes vamos basuras por basuras recogemos recolectamos pechatadas, atadas todo el material reciclar a eso se refiere nuestro nombre ciclandantes. Avelina Gonzalo no, Ruba. Sí. Ahorita, 60 años ya tengo. Yo, casi 27 años, no, 27 años cumplido ya te estoy. porque mi hijo tiene, ahorita, el menorito era pequeñito, con eso lo he mantenido puro con basura, escogiéndome basura en el calle 1, calle 2, hasta calle 18, yo sabía antes, solita era yo. No, las señoras no, para chanchitos acaban, pero con ella era amiga yo. Entonces, como he conocido, un eh, poquito en casa, en agua se llevara a la feria a vender. Después pues, me vendía unos cien pesitos, cincuenta pesitos y me traía. Después de aprendido a vender a 20 centavos. y yo subido más, precio más más que he sabido vender. Y mis hijos, todo con eso me, me he criado. Antes no tenía nada que hacer con mis guaguas, entonces de eso he aprendido yo, unas señoras, eh, para el chanchos hay ya este frasquito se te servía y se vende pues los mermeladas para que vienen, desde que compran así, un poquito, un poquito, por eso yo iba pues con poquito al alto. En el alto me decían las señoras que compran: mira, este, este tienes que traer, esa tal cosa, te va a seguramente, eso este te vas a traer. Nosotros compramos, te va a comprar, así, 50 centavitos, un te va a, a comprar. De así a de poquito a poquito aprendí. Todo nos sirve casi, casi te pedir, todo nos. Ahora no sirve. Celulares viejos, o sea, igual. ¿Por qué nos vendemos? Celulares chiquititos, plantas y desperdiciadas, así que están rotas, aunque o sea. No sirven esos celulares. ¿Por qué nos vendemos? tengas uh, igual pisoteado, habéis aplanado o si no tiro está bien para nosotros, solo que a quisiera que voten, que dejen al voto, así fácil para sacarnos, no cansar mucho, escogiendo, no es pulmón, no suele, tascatos después estar ahí escogiendo y si no suele el pulmón también. Después de haber ido a conocer al lugar de cómo se trabaja, cómo realizan este trabajo tan arduo, y sacrificado, sobre todo estas mujeres que ahora se encuentran conmigo, pues las tenemos acá para conocer un poquito más de todo este trabajo que van realizando ya por hace mucho tiempo y pues que ahora nos van a enseñar y nos van a decir cómo también las podemos ayudar nosotros desde nuestros hogares. Nos encontramos con la señora Janet Poma, como está, presidenta de la asociación justamente, un trabajo que van realizando. ¿Hace cuánto tiempo ya? Y eh, este trabajo lo hacemos. Buenas tardes, me llamo Janet Poma, para los que no me conocen. Y, saludo? Sí, y <risa> soy la Presidenta de la Asociación de Ciclandantes, que actualmente estamos financiados por la Cooperación, cooperación Sueca, que uh -huh. es Swisscontact. Perfecto. Eh, ¿Hace cuánto tiempo llevan trabajo trabajando? Eh, nosotros tenemos el trabajo hace más de 20 años. Tenemos recicladoras de más de 30 años que llevan ya como una profección actualmente porque nosotros vivimos de esto. El, el, con el tiempo hemos ido aprendiendo, conociendo... Cada material, el tipo de material que sí, que sí se recicla y lo que no se puede reciclar. Y acá hemos traído justamente, ¿verdad?, los materiales que tenemos. A ver, nos vamos a acercar a la mesa y nos explica cuáles son los materiales que se pueden reciclar y cuáles son los que no. Ya, esto es el plástico duro. En este momento no tenemos algo que no se recicla, ¿no? Pero estos son los que se reciclan, sí, estas otras, sí. Y cuáles no se reciclan en el plástico duro. Son los el material, el tubo de los albañiles, digamos, de construcción, digamos. Eso no es reciclable, pero también estamos viendo si, si compra alguna empresa. Nosotros podemos recolectar y podemos venderlos también. Pero como no hay mercado para ese material, entonces no, lo, no reciclamos, no recogemos. Simplemente todo lo que se recicla. Del PET lo mismo, este es el PET. Eh, son de refrescos, de cualquier refresco. Estos también se reciclan. Entonces, los plásticos, la tapa también nos sirve, ¿no? Porque la tapa lleva a ser para plástico duro. Y es un material puro la tapa. Se puede, puede ser que su costo puede ser más alto que el del plástico duro. Acá vemos, han venido obviamente todas las señoras, ¿verdad? Que pertenecen a lo que es el reciclante. ¿Cuántas pertenecen a la, a la asociación? Eh, aproximadamente Aproximadamente digamos que somos 70 más o menos Pero somos más porque no estamos contando ahorita Las compañeras que están en Achumani, en Cotacota, Pedregal, Los Pinos uh -huh. eh, eh, Otros lados, ahorita nosotros estamos conformando de este de Irpavi Más que todo, no pero también de Bolonia, Caliri y va, Entonces, A ver, vamos a tratar de conocerlas Disculpe, ¿cuál es su nombre? Uh, buenas tardes, eh, mi nombre es Susana Poma. Yo, ¿Usted a qué hora se despierta para poder realizar este trabajo? Eh, temprano, a las 6 de la mañana. A las seis de Sí, tarde. a las 6 de la mañana y, y nosotros empezamos a buscar, digamos, en los contenedores de las basuras, sacamos lo, todo lo que es, eh, digamos, para reciclar. Como ya lo había dicho anteriormente mi compañera, aquello es plástico duro. T nylones, los nylones también es reciclable. Por ejemplo, esto es reciclable, ya. Hay otro. Este es el que se usa para taparse de la lluvia. De ¿no? la lluvia. También lo, los que vienen empaquetados, los refrescos, esos nylones blancos, esos también son reciclables. ¿Cuáles no son reciclables? Las bolsas que dan en las tiendas con pan, todo eso no son reciclables. Eso ya no. Sí, aquellos, por ejemplo, los de refrescos son aluminios. Eso como aluminio vendemos, digamos, ¿no? Es, a ver, vamos a ir conociendo a más de las sí, integrales. No se tape, por favor. Sí. <risa> ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo la señorita, esta de Valentina Pérez. Estamos reciclando, señorita, nosotros. Hemos llegado también aquí para que nos escuchen los vecinos. Entonces, como estamos reciclando, todo esto nos reciclamos, entonces eso también nos vivimos día y día, entonces así temprano, levantando, nos vamos a reciclar, entonces todo que estás viendo aquí, los vecinos que va a ver, todito también, ahorita estamos viniendo, entonces, eso nos vendimos también para acá, pancito nos vendimos también, señorita, entonces, nos mucho nos falta esto. Nos decía, ahorita rogaría a las, vecinos, a las vecinas que nos colabore, estamos partiendo en el, el, el PAB, estamos así, entonces estamos recolectando esos del, contenedores, o los vecinos también, estamos tarijitita, los vecinos nos llaman, entonces vamos a decorar a domicilio, nosotros y, propios nos estamos yendo. Y aprovechando, por favor, ahí abajo en nuestras plecas vamos a poner los números de teléfono también para que la población pueda llamar, vamos a seguir conociendo, ¿Ya? por favor. ¿Cuál es su Muy nombre? Esta tarde, señorita, yo me llamo Mary Castro. ¿Hace cuánto tiempo ya trabaja en la asociación? Ya hace tiempito ya somos <risa> trabajando. Por eso estamos las botellitas, estamos buscándonos en tenedores. A veces nos regala también las señoras cuando nos acercamos en el ba al basurero de ahí nos da, nos regala. Y es éxito, nos ahorramos poco en poco nos ahorramos hartito, nos vendemos. Para el Día del Pan, ah. nos vendemos, sitio. Perfecto. Ahí están los números para que la gente, por favor, pueda comunicarse si pueda llevar todos los materiales reciclados. Por favor, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo, buenas tardes, yo me llamo Felisa Chura. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cómo es que se crea? ¿Cómo es que eh, se busca esta asociación en favor de la Madre Tierra, sobre todo? Correcto, eh, bueno, la, la, eh, Swiss Contact está implementando un proyecto que es financiado por la Cooperación Sueca y eh, este proyecto busca, entre otras cosas, dignificar y valorizar el trabajo que realizan estas, estas señoras. Obviamente el, el trabajo que ellas, ellas realizan a veces no se mide y no se le da el justo valor que, que que, que tiene, ¿no? Realmente ellas con, eh, representan una gran contribución a la reducción de residuos que vayan al relleno sanitario. Entonces, en este sentido, el proyecto lo que busca es coadyuvar a que ellas se puedan organizar, que puedan conformar una asociación con personería jurídica. Eh, estamos también trabajando mucho en lo que ellas eh, mencionan, ¿no? en, en cambiar el modelo de trabajo que ellas, que ellas tienen. Actualmente ellas, eh, como dicen en algunos casos, tratan de sacar residuos de la basura. Lo que nosotros buscamos es justamente este acercamiento con los vecinos, de manera que la gente, gente separe sus residuos primeramente y luego los ponga en un lugar en el que ellas los puedan recoger o incluso las llame para que ellas puedan irlos a recoger, ¿no? de manera que tengamos mayor cantidad de residuos, más limpios y que ellas tengan un trabajo más, más digno y sobre todo reconocido ¿no? por la sociedad. Una forma de apoyar también, no solamente a las mujeres, que en este momento, recordemos que la pandemia ha dejado a sin empleo a muchas mujeres, y bueno, pues esta asociación está logrando que las mujeres tengan trabajo, y además podamos ayudar a la madre tierra. Entonces los teléfonos sí los podemos repetir. Sí, claro. En realidad le, la asociación tiene una serie una serie de teléfonos que los pueden encontrar en las redes sociales. Por favor, yo les invito a que puedan seguirlas en el Facebook de las Reciclandantes. Es el nombre de la asociación y ahí pueden encontrar todos los datos. En realidad, eh, la zona de Irpavi está distribuida. Entonces, cada zona o pequeña parte de la zona tiene un grupo de personas a las que, ellos, a los que pueden llamar. Entonces, dependiendo de dónde estén, pueden llamar a, a algunas de las señoras. Ahí está, justamente lo ponemos en pie de pantalla. Los tres números donde están habilitados para esta entrega de residuos. Estamos hablando del 712 74 217, el 706-37622 y el 673-11948. Estos números habilitados para que la población pueda llamar, pueda mandar los mensajes, sobre todo, ¿verdad? Las últimas palabras de Doña Yane. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tu programa y muchas gracias por invitarnos, porque. Nos hace falta, ¿no? Nosotros somos personas invisibles, muchas veces la gente no nos ve, pero no ve el trabajo que nosotros hacemos a diario, menos esta basura de lleno sanitario. Entonces, ¿nosotros de qué manera? Apoyamos a nuestra ciudad, cooperamos con el medio ambiente. Entonces, muchas gracias. Me gustaría que mis compañeras den cada uno sus números porque ellas están en distintos lugares distribuidos. El mío es el 706-376-22, al cual puede llamar y aquí la compañera. De Perfecto. Su Rápidamente, número. uno, sus números, las horas eh, que están disponibles. Mi <risa> número es el 706-3549. Perfecto. Acá el número. 71-22, 71-22, 21. Perfecto. El número, por favor. Aquí. Señorita. Ahí se lo dictamos 777-02082 El número de Doña Nery Castro Su número por favor 7721-7866 Perfecto, todos los números ya están Mencionados para que la población Obviamente pueda hacer eh, Este llamado y puedan llevar sus residuos ¿Verdad Doña Jeanette? Sí, Me gustaría invitar a toda la población Que actualmente tenemos Un, un punto de acopio Que vamos a inaugurar el 11 de, eh, En la calle 11 de Irpavi e invitarles a todos los vecinos, ya sea de las laderas, de, de todas partes. ¿Cuándo también, va a ser esto? Esto se está viendo para la próxima semana, que nos han entregado un punto de acopio a la alcaldía, un espacio propio para que nosotros podamos recolectar y así los vecinos traer todas sus, todas sus, sí. sus materiales reciclables, puede ser pez, nylon, frascos, todos, nosotros vamos a estar a diario, vamos como asociación, vamos a entrar por turnos y va a haber siempre una persona que les va a recibir ahí. Ahí está, así que al centro de acopio para que todos tengamos en cuenta aquello y vamos a estar poniendo también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a toda la asociación que ha estado con nosotros. Ya sabemos este trabajo arduo que, re, que ellas realizan sobre todo y cómo nosotros desde nuestros hogares podemos colaborarlas. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más demoradas.